Hola. Bienvenido. Bienvenida. Para seguir aprendiendo de este maravilloso programa ahora vamos a ver cómo podemos instalar la versión 3.0 de Scratch. Veremos cómo descargarlo y empezamos. Escribimos en Google, Scratch, y bueno, nos aparece por lo general como primer resultado. Aquí está la página. Igualmente pueden usar el enlace que está apareciendo debajo en este momento. Cuando entramos a la página de Scratch inmediatamente podemos empezar a crear en línea. Pero para ello necesitamos Internet y lo que en esta ocasión necesitamos es poder trabajar desconectado. Lo bueno es que la última versión de Scratch nos permite hacer esto. Al final en el pie de página nos aparece Download. Hacemos un clic y aquí nos aparece la opción para descargar. Podemos elegir nuestro sistema operativo. En esta ocasión es para Windows. Y descargar desde Microsoft o de forma directa. Yo le doy en forma directa y nos empieza a descargar el programa. Le decimos guardar el archivo. Esperamos unos segundos o minutos a que descargue dependiendo de tu conexión a Internet. Listo. El archivo se ha descargado. Vamos a mirar acá. Vamos a separarlo un poco y vamos a colocarlo en el escritorio. Aquí está, miren el icono, es un poco diferente al que tradicionalmente teníamos en la versión anterior. Hacemos doble clic para instalarlo y recuerden que deben tener permisos de administrador en el equipo en que van a instalar, después es muy sencilla la instalación. Vamos a esperar a que termine la barra de progreso. ¡Listo! Aquí vemos que nos da la bienvenida. Nos dice si queremos participar en el programa de mejoramiento de Scratch. Recuerden que con ello aprenden a mejorar el programa. Yo le voy a decir que si deseo participar en el programa de mejoramiento y aquí tenemos la interfaz gráfica de Scratch 3.0. La verdad es que en estos tres años de la versión 3.0 este ha resultado muy, muy interesante. Bueno, hay una distribución del código de colores que conserva, pero esta vez es un poco más dirigida a la barra. Miren cómo cambia. Súper sencillo. Ya no tenemos que estar buscando los nombres. Ahora es por colores, aunque antes manejaba colores pero no era tan directo o intuitivo como lo tenemos ahora, que nos muestra la gama de colores. Bueno, aquí están todos los bloques de código. Aquí tenemos los disfraces y aquí tenemos la pestaña, sonidos, que siempre hemos trabajado. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo como para efectos de mostrar las cosas. Entonces mírenlo, movimientos, mover 10 pasos. Listo ahí está activar la banderita verde o podemos hacer algo más visible vamos a ponerle 100 pasos mírenlo bueno como pueden ver la instalación de scratch 3.0 es súper súper sencilla te invito a continuar con ánimos esta serie de vídeos porque apenas estamos comenzando